Docentes, estudiantes, ¿conocen Notion? Pues claro que sí, Notion es muy popular por estudiantes porque desarrollan un flujo de trabajo continuo y no dejan de aprender junto con Notion porque es nuestro segundo cerebro básicamente. ¿Por qué? Porque necesariamente ahí aplicamos la base de datos, ahí se aplica la, la repetición espaciada como te expliqué también en el anterior video porque necesariamente estamos eh, ocurriendo Notion para eh, tomar notas para eh, desarrollar un día productivo por así decirlo pero este video no es de productividad es de cómo Notion se aplica en la educación y por qué es tan famoso por ello, pero no tanto por ello porque puede aumentar tu productividad eso sí, pero como te dije no hablamos de productividad en sí, ¿okay? hablamos de utilizar aplicaciones gratuitas para que la implementes la uses y sobre todo pues que sean fáciles de usar, ¿okay? como nos gusta, entonces vamos a ello lo primero que necesitamos pues es una cuenta de Notion y es muy sencillo, ¿no? vamos a cualquier navegador, aplicamos Notion y acá en el apartado derecho hay iniciar sesión, ¿okay? o puedes obtener Notion gratis pero es igual, ¿ya? Eh, ¿te parece esto? Pones tu, colocas tu correo después de ello entonces ya estás dentro de Notion pues vamos a ello entonces por qué Notion y cómo los docentes estudiantes pueden aumentar su productividad ok eh, sinceramente este video es para recomendarte otros videos de otros canales ok el primero va a aparecer por aquí va a ser una miniatura que es para que utilices como estudiante en Notion ok es todo desde, desde una plantilla paso a paso cómo vas a utilizar esa plantilla para que a ti como estudiante te ayude a resolver muchas cositas que aquí va a aparecer también esta, esta, esta plantilla, este template. ¿Okay? También te recomendaré un video como a ti docente para que con ese temple con esa plantilla que cuesta nada más 3 dólares, ¿okay? que no es gratis, cuesta es, 3 dólares, o sea, simplemente la puedes replicar, no hacer una, una, una réplica. Eh, no es sencillo hacer la réplica porque necesitas conocimientos básicos en Notion, okay? como los bloques, como darle estilos y unas cositas más, pero básicamente es utilizar muy bien los bloques de texto, eh, los bloques, eh, por así decirlo, eh, de imágenes, por ejemplo, si le quieres colocar imágenes y otras cosas más. Y eso ya sería un tutorial completo, tutorial completo o un curso completo de Notion. que también te lo dejaría aquí. Es un curso completo de 2 de, de horas y 15 minutos, por ahí, ¿no? Para que te guíes un poco más desde su historia, cómo evolucionó año tras año, ¿no? Hasta saber utilizarlo en el modo avanzado, por ejemplo. Ese curso, pues, ya me lo ganaron, lo iba a hacer, pero... Ahí me lo ganaron. Eh, bueno, lo importante aquí es que reconozcamos que Motion ha sido muy conocido, muy valorado por muchas personas y es algo relevante usarlo. ¿sí? Nada más que decir es que lo uses a diario. ¿Por qué? Porque es tu segundo cerebro. Así, de sencillo. Es este será tu segundo cerebro. Hay muchas aplicaciones no muchas solamente para mi parecer hay dos nada más que es obsidiana y otra que no conozco pero son dos he visto que son dos la obsidian eh, que es otra aplicación que éste no utiliza por ejemplo el guardado archivo automático Obsidian no, no hace eso en la nube sino que lo guarda en una carpeta aparte dentro de tu navegador por ejemplo o dentro de tu celular. También funciona el celular. Eh, sinceramente, mmm, nos permite aquí crear bases de datos como esta, la que tenemos acá. Esta te la dejaré por aquí en el enlace. Y si no sabes cómo duplicarlo, tranquilo. ¿okay? Lo que tengo que hacer es eh, compartirte esto. Por eso te dejaré el enlace por aquí. Eh, y copiarlo. ¿okay? O darle clic nada más. ¿okay? te das un clic al enlace que está por ahí y lo te va a llevar a un apartado nuevo. Para modificarlo tienes que duplicarlo, ya que en el apartado eh, este, de aquí derecho, ¿okay? tenemos el duplicate, el duplicado. Y ya con eso pues te va a dar inicio de sesión, si no tenías inicio de sesión de Notion, eh, tienes que iniciar sesión y automáticamente se duplica con todas las características que yo le puse, ok?, algo muy necesario. Y están todas las características aquí. Le colocamos open para ver qué tenemos por aquí. Y básicamente es un método de estudio para aprender este libro. ¿Okay? Por ejemplo, si ya leíste el libro, tienes que ponerle aquí eh, las tres oraciones. ¿Okay? Más importante de ese libro. ¿Qué te impresionaron del libro? cómo lo descubriste, quién debería leerlo y algunas recomendaciones por ahí que le sugieras, por ejemplo, a un amigo y cómo el libro me cambió, ¿no? cómo te cambió a ti ese libro, ¿ok? Eh, cómo mi vida, comportamiento, pensamientos, toda esa vaina, te lo dejaré por ahí también. Mis tres citas favoritas que eh, desean de libro, resumen, más notas, ¿ok? Esto te lo dejaré ahí gratis para que lo disfrutes. Entonces... Ya con esto vemos el potencial que tienen el aprendizaje, ¿ok? Y imagínate que esto sería toda la lista de tus eh, cursos o de tus materias, ¿ok? Tú como estudiante. Acá podrías ponerle materias, ¿ok? Materias y acá podrías ponerle matemática, eh, psicología, geografía, historia, física y muchas otras materias más. Y aquí puedes cambiarle un poco de... Aquí lo que tienes que hacer es funcionar tu creatividad y ponerle los nombres que funcionen en tus materias, ¿ok? O en básicamente la currícula que tiene el profesor, el docente, y tú como docente pues podrías poner acá mis alumnos, por ejemplo, mis alumnos, alumnos, listo, y acá podrías poner los alumnos o simplemente las notas de tus alumnos, ¿no? Y utilizar Notion como si fuera Excel, ¿no? Básicamente y esto lo tiene Excel digamos que tendrías que aplicar más filas, ¿okay? tendrías que aplicar más filas y en, Notion, y en Notion acá lo tienes mucho más fácil, mucho más repartido más interactivo y si no conoces estos bloques que se llaman así porque está así estructurado en Notion eh, es algo muy sencillo por ejemplo los bloques ¿no? que Notion tiene porque así se, eh, se complementan mucho con bloques. Con bloques podrían ser de texto. Y aplicando esto, podrían ser de texto, podrían ser de encabezado. Eh, si le, la diferencia aquí entre texto es básicamente esto, ¿no? Y acá te aparece una imagencita. Y heading 1 pues, obviamente, estamos viendo, pues, que es un poco más durecito, ¿no? Más eh, negrita. Tablas, eh, números, numerar eh, enlistar el tool es una de mis favoritas porque te permite ocultar mucha información no por ejemplo iría. ¿Okay? y acá aplicarle clic acá en este de acá y a ponerle un poco más de texto eh, mis tareas como te dije esto no es un tutorial simplemente es para que utilices muy bien Notion ok pero ya te di como así un pequeño tutorial y ya con esto te dejaré, pues, en los enlaces. No te olvides de aplicarle los enlaces, ¿ok? Y seguirme, pues, para más, para más contenido, dale like. Y, pues, imagínate que dejar un comentario sería muy importante para mí. Así que, pues, nos vemos. Chao, chao.